El árbol chicle va a hacer hoy una victoria royal, ¿vale? Ya. O sea, es el elegido. Es el elegido, ¿vale? El árbol chicle es el elegido. Allá vamos. ¿Vale? Ha rodado como un tronco. El chiste estaba hecho solo. ¿Vale? Y ahora. A dar vueltas. No, no damos vueltas, quemamos bolitas Vale, la primera en la frente Sigue, eh, le gusta la técnica De rodar como un tronco Porque claro, es un árbol chicle Y como un árbol chicle lo, Su función principal es Saltar ¿Y qué vamos a hacer ahora? Saltar, porque es un chicle Los chicles Rebotan Rebota, rebota Y en tu chicle explota Y vámonos Vámonos Porque ahora lo que vamos a hacer es La centrifugación Vamos a saltar aquí para no caernos Vale, ahí ha caído uno Parece que no ha jugado mucho Rodar, eh, le gusta la técnica de rodar Como un tronco Vaya tronco Vale, no clasificamos porque bueno nos Clasificamos, está, está para eso ya eh, Con 42 personas, yo creo que bueno que, que es fácil clasificarse Si va de los primeros Pero vamos, el tronco, el tronco chicle Va para adelante, no le queda otra que seguir para adelante Tiene un toque así ácido, ¿no? Por el color azulito Pero no es un color muy, muy llamativo Un color sin sí, pasteloso Así que tampoco es muy ácido, por así decir Hay que pillar la... El rabo, qué rabo Vale, tengo la colita Dos, los patitos en el agua Meneaban su colita A mí no me robé la colita, eh Me la robó me la robó Me la robó, me la robó Me han robado la colita no, no, pasa nada, se la quito a este A este se la han quitado ya Vale, el que me la quitó El que me la quitó Que me la devuelva, ya Que me la devuelva ya Vale, tengo tu colita Vale, el árbol chicle Ya no es un árbol chicle, ya es un árbol azul Porque estamos en equipo azul, ¿no? Pero no me pasa nada, sigue siendo La esencia la tiene Estamos tipo papi cada vez que digo eso pierdo la partida Así que no lo digo más dame, dame esa colita, dame la colita Vale, vale Paso, paso de ti, vale Vamos por aquí, vamos por aquí Bueno, nos quedamos aquí un ratito Vale, viene un azul Vale, 20 segundos Aguantad 20 segundos Aguantamos 20 segundos Aguantamos 20 segundos con la colita Y me la quita, me la quita uno de mi equipo Mira que hay que ser tonto Para quitarte, para quitarle uno de tu equipo a ver, ven aquí, ven aquí amarillo, ven aquí. Dame tu colita, dame tu colita. Eliminado, me cago en eliminado. Y tenemos al árbol chicle con un toque ácido, le, le he llamado. No sé, un nombre muy largo, ¿no? Pero un nombre apropiado para lo que es, ¿no? Un árbol chicle, tiene estampado chicle porque es rosa, ¿no? Chicle por el rosa, árbol por el estampado. Y ácido, ácido por el toque azul que tiene, ¿no? Pero claro, yo no diría que muy ácido el, el toque azul, pero bueno. Ahí está, yo lo dejo y bueno, es quien lo tome, lo toma y es que no, pues nada, pues no pasa nada. Vámonos. El árbol chicle hemos dicho que es el elegido o elegida, pero ahí no, no discrimino. Pero bueno, a ver, mira, tiro por aquí porque paso. Mira, me hago aquí el pingüino, hago la del de tronco, el tronco rotativo Porque claro, es un árbol, ¿no? Y el siste se hace solo, de que es un árbol y, le, y hace la del tronco, ¿no? Porque rueda como un tronco Y cuando saluda, ¿qué dice? ¿Qué pasa, tronco? Porque es un árbol ahí está el siste, eso ya El siste estaba eso cuando le, le, di el, le di el estampado El estampado no es un estampío ahí... En la cara, como ahora que me ha dado la bola Y otra más, vámonos No, estampado de la forma De, de, los de del dibujo que tiene A eso me refiero como estampado Me cago en los donuts, ¿vale? Vale, vámonos ¡Oh! ¡Que no llego! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que la iba a liar Que la iba a liar Aquí, aquí hay que tener cuidadito, ¿eh? Aquí hay que tener un poquito De cuidadito porque al tronco no le gustan las alturas Ya, fíjate tú que es un tronco Y que los troncos crecen para arriba Por este tronco no le gustan las alturas Me lo ha dicho antes Ha dicho a mí, ten cuidado con las alturas Que yo, la verdad es que es Que yo, la verdad, las alturas no las llevo muy bien Y bueno, esperemos que no, que no le dé un mareo Y se caiga Porque ha visto que está muy alto Pero vamos, vamos Pero tú has visto dónde estamos que haya, hay globos aerostáticos Que para que un globo aerostático esté volando Ya tiene que estar alto Estamos en una plataforma voladora Tú fíjate, tronco que es como te saluda, ¿no? Que como le saludo yo también que, Tío, tronco Tampoco hay que Hay que marearse, ¿no? Tienes vértigo, no sé, tío la tolera... Mira que te he dicho que no te marees Que no te marees, te mareas mareado al final Te mareado Vale, vale, vale, los lleva bien, los lleva bien. Ten cuidado con la pelota ahí. Vale, tranquilo, tranquilo, eh. Bueno, tranquile. Tranquila o tranquili. Vale, vale, lo clasificamos, eh. Tranquilo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Easy, easy. Vale, memoria, memoria. Aquí tengo que estar concentrado porque si no la, la liamos y me caigo. Y si me caigo, pues me caigo y pierdo la ronda. Veo. Easy peasy, Como mi abuela Bici No me tires, eh No me tires Que te reviento Con los tocamientos Que soy el árbol elegido esta... Hostia Plátano Plátano ¿Dónde hay plátano? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Vale, esta es la ronda final ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! El suelo es lava The floor The floor is lava The floor is lava Pero como no podía poner ese nombre Porque ya está, ya, ya era un meme Ya no sé qué Pero ha puesto lava escaladora Que después te dice huye del fango ¿Vale? Ya la lía ahí Te dice que es lava, luego fango Ya De este modo eh, La voy a liar, pero bueno Intentaremos hacer lo mejor Como siempre A ver Párate aquí Quietito Vale, a la siguiente Quietito Vale, vámonos Vámonos que en un shitle y te puedes pegar a las pelotas Como te pega a las pelotas La vamos a liar La liamos casi La liamos Uf, No ruede como un tronco aquí que la lía, eh Aquí no hay que hacer la del tronco Me cago en el tronco Y en el día que le elegí como he elegido A ver Quita, hombre Con las tonterías Esperamos, esperamos Esperamos Vale, saltamos Saltamos Y saltamos Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vale Pocas personas han llegado a esta zona ¿Vale? Los donuts, esquivamos los donuts. Aquí hay que avanzar. Vale, la siguiente zona es la parte que más me cuesta. La verdad es que es la parte que más me cuesta. Y bueno, intentaremos hacer lo mejor. Vamos por un sitio donde no haya nadie. Vale, vale, la hemos liado. No pasa nada, tenemos otro intento. Otro intento. No pasa nada. A ver. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, tenemos tenemos. Ahora esta es simplemente esquivar los martillos. Es eh, bueno, es facilito, no tiene mucha complicación A vale, ver, este martillo me está dando Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Venga, ya hay un segundito Vale, aquí, uf, vale Paramos, nos paramos ¡Quieto, hombre! ¡Levanta! Te vas a caer, vale Uy, No puedo avanzar, vale ¡No, no, no! ¡No, no, no, no, no! ¿Qué le he dado? ¿Dónde está la lava? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese?